Quiero comenzar esta intervención deteniéndome en el concepto de no man's land que en castellano eh, puede ser traducido como tierra de nadie. Uh, lo hago para poder situarme en el marco material e ideológico eh, que presuponen las tecnologías digitales hegemónicas creados bajo la influencia de Silicon Valley. Estamos repletos de supuestas tierras de nadie. América eh, como continente era una tierra de nadie para los colones europeos que deshumanizan a las civilizaciones indígenas y las minimizan hasta su casi completa subyugación y exterminio. El Far West mismo ¿no? era considerado un no man's land por los blancos norteamericanos desconociendo las reglas de las comunidades indígenas y aniquilándolas uh, porque no alcanzaban a ser reconocidas como alguien. Nuestros mismos países repletos de marcos legales y de justicia llenos de razón moderna, se construyen sobre zonas de sacrificio ambiental y social que, en nombre de la industria capitalista, aplastan a todas las especies que allí habitan porque en el fondo nadie importante ha reclamado esa tierra. El concepto de no man's land es la operación ideológica base de las lógicas colonialistas que jerarquizan a las sociedades. Hay especies que importan más que otras, hay cuerpos más importantes, importantes que otros. Lo mismo ocurre con el territorio digital. Los investigadores Nick Couldry y Ulises Mejías, por ejemplo, hablan de un nuevo estado del capitalismo, donde con la producción y la extracción de datos personales a través de plataformas especialmente diseñadas para eso, se naturaliza la apropiación colonial de nuestras vidas en general. El no man's land digital opera así, en dos frentes. Por un lado está la operación ideológica que hace que los datos personales sean considerados como una materia prima que está naturalmente a disposición del capital, tal como si fuera un pozo petrolero, eh, una mina de cobre o un bosque madetero. Y por otro, donde las grandes empresas son consideradas las más capaces para su tratamiento y por tanto para la apropiación de esa materia prima. Couldry y Mejías afirman que así como el colonialismo histórico se presentó como un proyecto civilizador, eh, hoy las la sociedad perdón, se presenta como la beneficiaria natural del proyecto corporativo de explotación de datos. Desarrollando la provocación de Couldry y Mejías, se puede decir que el no man's land está al servicio primeramente no de cualquier capital sino del capital del varón blanco occidental, que ha desarrollado lógicas capitalistas y extractivistas con los datos personales, los cuales están dispuestos para su servicio, goce y ganancia. Estas lógicas capitalistas del no man's land digital están acompañadas de una epistemología que, de acuerdo a la investigadora mexicana Paula Ricaurte, es una nueva evolución del paradigma pospositivista y que se basa en tres supuestos. Uno, los datos reflejan la realidad. Dos, el análisis de datos genera el conocimiento más valioso y preciso. Y tres, los resultados del procesamiento de datos ayudan a tomar mejores decisiones sobre el mundo. En las lógicas capitalistas agregaría como una cuarta característica que, de todos los datos, incluso los más sensibles, se puede sacar ventaja. Para Ricaurte, esta epistemología va mucho más allá de Silicon Valley se ha convertido en la dominante incluso en los estados no occidentales, lo que hace que el colonialismo de datos se extienda por varias capas mucho más allá eh, de la experiencia individual de personas con las, perso con las plataformas comerciales. Como todo proceso de colonización, eh, se trata de un despojo forzado. Los mecanismos pueden ser más civilizados que hace 500 años atrás, pero no por eso menos violentos. Largos documentos de términos y condiciones que muchas veces no están ni en, un, ni en nuestros idiomas propios, con un lenguaje leguleya imposible, forzando un consentimiento que es en extremo individual, solitario y desigual. Un simulacro liberal de individuos auto, autónomos, libres, racionales, ¿no? Que en un docu documento notarial higienizan la imposición y la dominación, como si si todas las personas pudieran libremente decir que no. Sara Ahmed afirma que la experiencia de estar subordinado es también estar privado del no y, por tanto, quedar a disposición de la voluntad del otro. Toda esta vuelta larga, me van a perdonar, eh, es para decir que los territorios digitales hegemónicos construidos sobre estos cimientos colonialistas son más que un no man's land, se trata, más bien, de un white man's land, el territorio del varón blanco. Trabajo ya hace bastantes años en eh, violencia de género en Internet, en conjunto con una comunidad riquísima de feministas de América Latina y de otras partes del, del, de, del mundo, especialmente del sur global. Eh, nos hemos envuelto en política pública, en investigación, en capacitación, en incidencia en la materia. Hemos asistido a innumerables reuniones con organismos este, internacionales, con los estados, con la academia, eh, con la sociedad civil, las mismas víctimas y, por supuesto, las mismas plataformas. En ellas siempre se finaliza con un sabor amargo en la boca. Vivir una vida sin violencia de género es un derecho humano. Las plataformas hegemónicas, en cambio, siguiendo las lógicas colonialistas, han preferido el extractivismo económico sobre los cuerpos de las víctimas. La violencia contra las mujeres es un daño colateral aceptable para las plataformas. Suena difícil de asumir cuando se trata de industrias más cercanas al liberalismo político gringo que al conservadurismo trumpiano, ¿no? Más aún, ¿no?, cuando en estos últimos años, sobre todo, eh, las plataformas han incluido conscientemente mucho más mujeres, o debo decir colaboradoras, ¿no?, en sus empresas, muchas de ellas fervientes militantes del feminismo liberal. ¿Cómo puede entonces esta gente tan liberal, educada y políticamente correcta optar por tratar la violencia de género como un hecho aceptable? Esto es más fácil de entender cuando examinamos eh, el activismo en contra de la violencia de género en las plataformas y las pálidas respuestas de las plataformas. Eh, en este 2020 quizás sea bueno recordar que desde hace 15 años atrás las feministas de Asia comenzaron a presentar estudios sobre cómo las plataformas han facilitado esta violencia. Quizás sea bueno recordar también que desde el 2013 ya hay un reconocimiento de los organismos internacionales sobre la existencia alarmante y global de la violencia contra la mujer en las tecnologías. Estamos en el 2020 y los avances sustanciales para combatir la violencia de género por parte de las plataformas han sido pobrísimos. Más bien, una serie de avances superficiales, de políticas aún muy poco claras, de canales de denuncia que no escuchan a las víctimas y que muchas veces les dan la espalda. También se trata de que no hay cifras reales del fenómeno en las plataformas. Y permítanme extenderme en este punto. No tener cifras de denuncias y de acciones sobre violencia de género es una de las constantes en las tecnologías hegemónicas. Twitter no publica cifras a pesar de que, por ejemplo, una persona puede potencialmente denunciar un contenido por difusión no consentida de imágenes íntimas. Facebook eh, que de igual forma tiene una herramienta para denunciar este tipo de violencia de género, muestra un reporte muy general, global, que no permite ni especificidad del fenómeno, ni una vista geográfica. Cifras, en definitiva, que poco importan. La transparencia es una de las materias más anheladas, ¿no? de las demandas este, más históricas que ha hecho el activismo feminista. Tener transparencia sobre cifras de violencia de género significa tener una dimensión concreta del problema y, por ende, desarrollar investigaciones, campañas, políticas públicas sobre la materia. Parece curioso, además, que plataformas que se dedican a recoger y segmentar cada mínima interacción de una persona en una plataforma diga no tener datos sobre violencia de género. Más bien, sabemos que se trata de una operación de ocultamiento. No vayan a pensar, dirán las plataformas, eh, no vayan a pensar las mujeres que no están seguras en su plataforma. No vayan a pensar las mujeres en abandonar la plataforma y dejarlos sin negocio. Hay negocios que se construyen sobre el silencio de los cuerpos que no importan. Hay negocios que además se construyen sobre la tercerización precaria de la atención a las víctimas de sus plataformas. Esto es muy curioso. Eh, poco se ha hablado de cómo, en la práctica, las plataformas han tercerizado gratis el trabajo de denuncia y reparación con las víctimas de violencia de género. Son activistas, y esto eh, la red de feministas trabajando en violencia digital en diversas colectivas lo puede atestiguar, las que han tomado el peso de guiar a víctimas de violencia de género online por los sinuosos caminos de evitar el acoso y buscar respuestas en las plataformas. Son ellas las que dedican su tiempo y se exponen también a esa violencia. Son ellas las que deben avisar a contactos en las plataformas sobre los errores de sus algoritmos o de sus moderadores humanos. No hay pago, por supuesto, por estos servicios, no hay apoyo siquiera, para hacer estos servicios, hay negocios que se construyen sobre los cuerpos de otras. Para el feminismo liberal, el mismo eh, que ha estado cooptado ¿no? por las plataformas, la violencia de género en las plataformas es, una, es un problema más bien de omisión, ¿no? No es un daño colateral ante un modelo de negocio que se hace millonario con las infracciones de las personas, con las interacciones, perdón, de las personas. Eh, que se hace millonario con los discursos de odio, con la misoginia, con los ataques violentos a mujeres y otros grupos minorizados. El problema, dice el feminismo liberal, sería la falta de diversidad de los equipos tecnológicos. No hay mujeres en STEM, nos dicen, ¿no? Eh, se necesita más diversidad de los equipos de las plataformas y el problema será eventualmente corregido. Se convence. Es curiosa esa lógica, porque si bien la brecha de diversidad es evidente y hay que remediarla, termina esencial, esencializando el amplio abanico de identidades, razas, géneros, clases sociales, en fin. Las mujeres, al parecer, traeríamos, ¿no es cierto?, el chip de ser víctimas de violencia y además nos tenemos que encargar de repararla. No le pidamos más a los tech bros. Más preocupante aún eh, es un reciente libro llamado Data Feminism, de Catherine D'Ignacio y Lauren F. Klein, del MIT. Que se refieren a, que al referirse a cómo el campo de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial está dominada por varones blancos de la elite, ellas hablan del, comillas, riesgo del privilegio, que según ellas sería el fenómeno que hace que quienes ocupan las posiciones más privilegiadas entre nosotros, aquellas con buena educación, credenciales respetadas este, y reconocimientos profesionales, están Pobremente preparados para reconocer casos de opresión en el mundo. Según esta interpretación, la élite de los tech bros sería víctima de su propia segregación. La opresión es una omisión, casi un malentendido histórico. El privilegio se ha construido en el aire. El dominio económico es solo una casualidad no intencionada. No. El dominio económico del capital es una parte esencial de las tecnologías hegemónicas y de la construcción de sus elites. Las cifras lo dicen y lo refrendan en esta pandemia. Se trata de una industria multimillonaria, como nunca antes habíamos visto. Porque además su dominio se basa en acaparar servicios, hacerlos más baratos, precarizar el sistema laboral y por ende hacer que solo un puñado de varones blancos se enriquezcan de forma brutal. No, y no, no hay riesgo del privilegio de esa élite. El privilegio se construye conscientemente sobre el aplastamiento de cuerpos que para su capital no importan. ¿Cómo salimos de este embrollo entonces? No crean que la tecnología hegemónica no nos ha inundado de solucionismo a la eximisión de la lid diciendo que su privilegio no es más que un punto ciego no intencionado, a la esencialización de estructuras de poder que son más bien relacionales, se suman. Juntas externas independientes que resultan influir poco y nada y que ellos mismos además regulan y seleccionan. Tardíos códigos de ética que... Ojo, escriben ellos mismos para autorregularse y que luego empaquetan como productos para dictar cátedra. Crear comisiones internas para revisar los prejuicios de sus plataformas descartando que terceros de forma transparente y participativa revisen sus decisiones algorítmicas o simplemente luego de años de liderar un lobby descartado en cada país en que tienen presencia, rueguen por más regulaciones cuando ya han cooptado la política programática, confiados en que son too big to fail. La llave para salir de este embrollo es justamente que nadie tiene la llave. Que aquellos que dicen que la tienen mientan y lo saben. Que antes de buscar soluciones como explicaciones totales y directas típicamente masculinas, como diría Joana Zilinska, quizás sería mejor concentrarse en el problema, o más bien, parafraseando a la gran Isabel Stengers, pensar juntos el problema. En el por qué es un problema, y quizás más difícil, en el para quiénes es un problema, y en si las preguntas que estamos haciendo quizás, quizás sean parte del problema. La llave de este embrollo, es que las partes de esa llave están dispersas en miles de lugares y solo buscamos en un puñado. El problema con las tecnologías hegemónicas es que mienten descaradamente. Nos dicen que son pura automatización, pero son cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que son invisibilizados bajo la fiebre del clic. Nos, dice que, nos dicen que son un aporte a la democracia, son profundamente autoritarias, que son participativas y son solo un modelo oscuro de decisiones de arriba hacia abajo, que son participativas y que, y que son disruptivas y son solo una continuación de las estructuras de poder. Hoy nos dicen que son éticas y mañana, les juro, nos van a decir que son feministas y decoloniales. Con todas las etiquetas posibles, se disfrazarán para distraernos de no examinarlas, transparentarlas, exigirles cuentas, achicarlas o derechamente regularlas. El problema de las tecnologías hegemónicas es que no se construyen en un territorio baldío, que acá ya habían datos de cuerpos con una historia y que esa historia se cuela por sus decisiones algorítmicas. Y que hoy habrán parches para disimular las heridas, pero no resistirán el peso de la historia. Que los territorios, por más baldíos que parezcan, siempre tienen alguien que los reclame. Sobre todo cuando la violencia de su colonización ha sido sostenida. Y en ese conflicto, justamente en el mismo problema, surgirá el reclamo del territorio digital y se abrirá recién el verdadero proceso de democratización digital. Es cosa de tiempo. Muchas gracias.